trabajando sobre los adolescentes y junto con los alumnos que también están recién saliendo de lo que es la adolescencia y queríamos hacer un acercamiento sobre qué conocimientos tenían sobre la alimentación. Estamos trabajando en dos escuelas, dos escuelas que son técnicas, la n°1 número 1 y la n°2. número 2. La idea fue tratar de tener dos tipos de poblaciones en dos escuelas diferentes, con el objetivo más que nada de conocer cuáles eran los hábitos alimentarios y eh, conocer a través de registros de fotográficos nuestros alumnos. Cada uno tenía un adolescente en particular donde le pedía el registro de los alimentos de todo un día. y A partir de ahí los chicos iban analizando para ver si cubrían con los requerimientos, si eran una alimentación saludable eh, y bueno, para a través de eso después ir hacia ellos y darles las recomendaciones necesarias que deberían hacer en cuanto a la alimentación. En un principio lo que hicimos también fue población antropométrica, donde pesamos a los chicos en el mismo lugar de la escuela. Eh, pesamos, medimos para hacer una, un análisis por ahí más general. La gran mayoría se predispuso para mandar las fotos. Con respecto a nuestros alumnos, eh, muy, muy predispuestos, muy buena relación que tenían. Aparte, es como que lo mismo tal docente que tener un, más un par para poder trabajar con ellos y la predisposición y cómo ellos estaban entusiasmados a la hora de realizar las evaluación es muy, muy positiva. Desde la parte de la currícula, es como que pudimos plasmar todo lo teórico que nosotros lo vemos en el aula, en la población en vivo y trabajando con ellos y dando recomendaciones y respondiendo a las la demandas que me exigían de los adolescentes.